No, pues, pues, pero luego la misma controversia ¿no? de, de por qué se van a aprovechar, pues eso, la gente que no ha trabajado en su vida, como que no ha o que no quiere, en día, o que te no te ha, o que te ha cocinado, que ha no, sé qué, no Y sin embargo, a lo mejor servirían para eh, financiar, o cofinanciar de alguna manera, todas esas actividades de cuidado, que son actividades mucho menos intensivas en el uso de energía mucho menos intensivas en el uso, de, o sea, en el, las emisiones, con mucho menos impacto eh, ambiental y, sin embargo, un impacto social positivo. Entonces, eh, por ahí hay un, por allá hay vías, por ahí hay vías políticas vía la, también vía de hacer. Pues la miraremos, la miraremos también. Eh, más cosas repetir que. Todo lo que nos ha grabado. Y dónde nos hemos quedado? No me acuerdo. Hemos hablado un poco del ecofeminismo. Eh, ah, eh, del liderazgo. Estábamos hablando del de liderazgo. Proyecto de la cooperativa feminista de cómo el valor al trabajo ya, ¿no? por, yo ahí. Va por ahí, ¿no? Cuando se ha <risa> sí, no, y vamos, creo que nos hemos quedado hablando de cómo el papel de las mujeres en el cambio climático también puede ser de liderazgo. Eh, hemos cortado hablando de precisamente el proyecto creativo en el que tratamos de visibilizar a mujeres en trabajos en los que generalmente no están o no son tan visibles, que muchas veces son trabajos vinculados a la tecnología o al liderazgo, a la gestión de proyectos en posiciones de, de liderazgo. Entonces, bueno, en, en este proyecto que tiene un, una ideología ecofeminista, estamos precisamente buscando eso, ¿no? buscando proyectos que pongan en el centro eh, actividades de, de la vida diaria, pero además estén liderados por mujeres. Y, y en ese papel de las mujeres como líderes hablábamos también del papel que tienen muchas veces eh, las líderes de comunidades y, y las mujeres en la vinculación al territorio y en la defensa del territorio para precisamente por ejemplo impedir megaproyectos energéticos o proyectos de alto impacto ambiental, proyectos que, que, que tienen una repercusión potente en, en en la contaminación de las aguas o en la contaminación de, de, de medio y que, y que al final benefician a, a unos pocos, se basan en un modelo que beneficia a unos pocos y que tiene un fuerte impacto en las, en las sociedades. Entonces, en ese sentido, yo creo que las mujeres son en todo el mundo eh, líderes, o sea, o cabezas visibles de movimientos anti-mega eh, o sea, anti, proyectos y anti-cambio climático, defensoras de la tierra y defensoras de esos valores eh, también ecofeministas, ¿no? Yo el, en esto también tengo así... Creo que ha estado por aquí también hay gente de la Plataforma por el Nuevo Modelo Energético, ¿no? Ha debido estar alguien conversando, Rosa. Y seguro que ha hablado también de los, del, del, del nuevo modelo energético como puede ser, ¿no? Cómo podríamos hacer un modelo que realmente fuese distribuido en, en cuanto a generación, pero también en cuanto a propiedad. Eh, porque la propiedad de generación pues, podría estar en manos de, de muchas personas y sobre todo más bajo en, en impacto ambiental y más bajo en emisiones. ¿no? Cuando tú generas al lado del punto donde consumes y tienes una generación realmente distribuida, eh, provocas eh, muchas menos pérdidas en, en el sistema y, y tienes modelos más, más eficientes, modelos que además aumentan la soberanía energética porque utilizas un recurso completamente local. Y esos modelos sí que no dejan a, a nadie atrás porque el sol precisamente es la fuente energética más democrática y mejor repartida en todo el planeta y además tiene un potencial altísimo en todas las zonas intertropicales que es donde vive hoy en día la mayoría de la gente que no tiene acceso a, a las formas modernas de, de energía. Así que por ahí en el nuevo modelo energético también hay mucho camino, sobre todo aquí para los estudiantes de estas escuelas técnicas, hay muchísimo camino para, para trabajar por un nuevo modelo energético o simplemente en tecnologías de producción y fabricación eh, que se basen en modelos de economía circular, o sea que no generen... Eh, que no generen más residuos de los que consumen, ¿no? que se basen en modelos de conocimiento. Introducir... Es muy complicado, es muy complicado porque los, las, los temarios de las asignaturas, además de estar como, como muy claros, tú ¿no? vas ahí a, a, a hacer algo, sobre todo en las escuelas técnicas, no sé si pasan en todas las escuelas, pero en las escuelas técnicas la gente va como a absorber conocimientos y tú a, a, a explicarlos pero parece que nos hemos olvidado de hablar de otros temas o de poner un poco de pensamiento crítico. Sin embargo, en la formación de los estudiantes y las estudiantes de Ingeniería para mí es muy clave que la gente tenga muy claro que la tecnología no es neutra, que la tecnología lleva unos criterios de diseño asociados eh, que hace que sea más o menos eh, beneficiosa o perjudicial, no solo para resolver un problema sino para todos los impactos paralelos que lleva. ¿no? y que podríamos tener industrias que satisfacieran nuestras necesidades como las satisfacemos hoy sin el consumo intensivo de energía y de recursos que tenemos. Por ejemplo, una Fábrica de, o sea, un, un fabricante de, de móviles, que es el dispositivo que hoy tenemos todo el mundo y que tenemos al alcance, podría basar su negocio en hacerte actualizaciones al teléfono o reparaciones y no en la necesidad de fabricar un dispositivo nuevo cada vez. Y sería un, un negocio igualmente eh, tecnológico porque tendría una parte de actualización hardware y software, igualmente vendible porque tu consumo de aplicaciones o de teléfono eh, haría falta y evitarías un montón de consumo de recursos en el, en el camino ¿no? o alguien que trabaje en la escuela de informática podría trabajar en hacer códigos mucho más eficientes que no necesitarán millones de servidores por el mundo para almacenar, la gente que está en arquitectura aquí en esta escuela podría trabajar en utilizar materiales eh, biodegradables, en integrar tecnologías en las viviendas o sea, todo esto, introducir conceptos de esto desde la parte formativa, ¿no? que las eh, carreras técnicas no se basaran tanto en el análisis, simplemente de lo que hay, sino también en, en, en, en cuestiones más de diseño y más creativas, yo creo que impulsaría mucho. O sea, afortunadamente en la universidad yo creo que también hay mucho movimiento, como el programa Global Challenge. Yo en su momento no existía el programa cuando, cuando era estudiante aquí, pero, pero sí existía el grupo o los grupos, las asociaciones de estudiantes y los grupos de de acción universitaria y si yo miro hoy a todos los compañeros que nos conocimos en los grupos en su momento de ingeniería sin fronteras eh, las, muchas de las acciones pro, actividades profesionales que han elegido o bien a, a tiempo completo como actividad profesional o bien en parte de su activismo siguen muy vinculados a diferentes movimientos ¿no? o sea más de desarrollo o más de justicia social o más de activismo pero pero bueno, ese pensamiento crítico que tienes cuando te formas, pues también te ayuda luego a mirar al mundo de otra manera, a ser más activo en cuanto a los problemas que te rodean ¿no? y no a consumir de una manera pasiva, como decíamos antes. Entonces, es complicado, pero yo creo que es un, es un compromiso que tienen que tener los docentes y también es un compromiso que, que como universidades deberíamos, deberíamos tener. ¿no? ¿Y cómo sería metiéndolo en el temario? O sea, metiéndolo. Ahora hay en los nuevos temarios cosas que se llaman como al, adquirir las competencias transversales, las habilidades transversales, pero yo creo que aún así, los, no, no sé si estáis últimamente o, o pasáis, bueno, los que sois estudiantes entiendo sí. que sí, pero los demás no sé si... Eh, en realidad los formatos de, de, de docencia no han cambiado demasiado. Siguen siendo, el, la lección magistral sigue siendo como el formato... Eh, ¿no? Por excelencia. Bueno, sí, ahora en sí. vez de pizarras se usan tecnologías, pero, pero el, for, el formato de aprendizaje sigue siendo bastante unidireccional, para mí, o sea, desde mi punto de vista. Sobre todo cuando ya la gente tiene una base, creo que hay otro tipo de acciones y actividades que, pueden, que, o sea, que ayudan a relacionar más conceptos y sobre todo a relacionarlo con aplicaciones del día a día, o sea, que, que serían muy útiles. Y luego, bueno, la escuela politécnica, que es en la que yo estoy, eh, pues en temas de género y feministas todavía tiene mucho recorrido por, por hacer. ¿no? O sea, vamos, esta universidad, como todas las de. al final, todas las ligadas a, a áreas más técnicas. Hoy, hoy en día, el, más del 50% de las personas que se matriculan en carrera universitaria son mujeres. Sin embargo, en las carreras técnicas, el porcentaje no solo sigue siendo por, inferior al 30, sino que además en los años de crisis, como que ha disminuido. O sea que sigue habiendo como. A lo mejor poca visibilización de referentes, a lo mejor poca vocación, a lo mejor seguimos disgregando ese rol, pero la realidad es que cuando la gente se matricula se, se termina la carrera igual, ¿no? Entonces, ¿por qué hay menos, menos vocaciones? Pues a veces porque parece que está muy alejada, eh, a lo mejor, del, no sé, del día a día, no lo sé. No, sé. no sé qué es lo que aleja tanto o lo que hace que, que haya esa separación. Pero creo que si centráramos más las enseñanzas técnicas y la ingeniería en los problemas de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad de la vida y en el día a día, te cobrarían otra dimensión ¿no? y al final para eso es para lo que son importantes esos conocimientos como todos, yo creo, ¿no? en que los enfocáramos así. Pero bueno, acciones como esta yo creo que ayudan mucho a reflexionar a la comunidad universitaria. Yo ¿no? bueno, te iba a preguntar porque… Pues como Teleco, el, los datos ahora mismo son, son primordiales para temas de beneficio económico y demás, y las empresas están compitiendo constantemente, Google, Facebook y demás, por tener el máximo volumen de datos, para luego con Big Data y demás conseguir más eficiencia en todo lo que tienen y, y así aumentar más la riqueza. Pero la cantidad de datos que se mueven, que cada vez son más, que podamos hacer este streaming de 12 horas en plan, en solamente con datos móviles, que son un consumo de datos constante en, en, en todas las ciudades, en todos los usuarios de móvil, que eso al final está creciendo, y creciendo, creciendo sin ver el impacto que tiene y es que ese modelo es el que, o sea, me, me asusta un poco eh, tanto la necesidad de conexión constante que hay como el, el volumen de consumo de energético que eso implica sí yo a mí también o sea yo creo que el mundo el mundo intercon, el mundo no no coincido el mundo interconectado requiere un consumo energético muy alto y cada vez más alto o sea no solo por eso todo el tráfico de datos sino todo el almacenaje de datos vale, servidores sí. refrigerados eh, yo creo que el, o sea, hay poco conocimiento del consumo energético que va ligado acciones de nuestra vida cotidiana. O sea, eso al final yo creo que tiene también que ver con cul cultura general, o sea, o o conocimientos que, que además es yo creo una responsabilidad de los telecos y de Justo los industriales. O sea, ese, ese rol que, que tienen eh, las ingenieras y los ingenieros de transmitir como, o sea, de, de hacer la tecnología accesible, eh, no solamente desde el punto de vista de usuario y usable, sino también de comprender, ¿no? de, de entender la tecnología que uno tiene entre manos. Y, y qué impactos lleva asociados. No, o sea, eh, eso, eso, vamos, ahí hay un, un camino yo habla, creo que muy importante. Luego, luego se habla de smart cities, de poner puntos de conexión en, en, en edificios, ropa, en, en todo, en absolutamente todo, intercambiar información entre todos esos dispositivos para que la vida sea más fácil y no se piensa nada en toda la consecuencia que va a tener eso de... La vida más fácil aquí. Claro, justo. La vida más fácil ahora. O Ahora, claro. Ah. Sí. Y, no sé, siempre se piensa en beneficio. También ponen como excusa mayor eficiencia en la gestión de residuos por el tema de controlar todo lo, cuánto, cuánto tarda en colmatarse cada contenedor o cosas así. Y, y que son cosas que se podrían solucionar sin esa tecnología concienciando a las personas si y no se, no se tiene nada en cuenta. A mí, me, me, una vez hablando de los parámetros estos de eficiencia, un profesor me decía que la eficiencia solo tiene sentido algunas veces, ¿no? Entonces, la eficiencia solo, decía, solo tiene sentido en los proyectos que son eficaces, porque tú puedes tener una gestión de residuos muy eficiente, pero que en volumen absoluto de residuos generados sea, sea una locura, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la, eso de, primero, ¿no?, reducir y... La energía es y humana, luego, la energía la que menos contamina la no es la que, es que el... no se consume claro claro claro O la que se basa en esfuerzo humano al final otra lucha que va a ser tenemos, tenemos muchas tenemos muchas luchas por delante y muchos sí. y muchos retos además yo creo que, que que sí tenemos por delante tenemos por delante una variedad de opciones una variedad de alternativas que, que precisamente lo que deberían invitar es a que nadie se quede inactivo, ¿no? porque tenemos tan, tantas posibilidades de acción en muchos frentes que, que yo creo que lo que no puede pasar después de 12 horas hablando por el clima es que eh, nadie tenga la sensación de que no se puede hacer nada, porque se pueden hacer muchísimas, sí. muchísimas cosas sí, sí. desde el día a día y desde, y desde el consumo, ¿no? El consumo. Sí, bueno. Dime. No, yo por mí ya, la verdad. No sé si queréis alguien más comentar algo o tomar la palabra, yo me he puesto aquí. Vamos a un aplauso no Muchas gracias, Muchas gracias a vosotros, que he tenido un público, un público de excepción. Y una conversación muy agradable. muy diversa, ¿no? Muy variada. Desde las explicaciones, críticas de la tecnología, el género, el móvil se ha quedado ciclocillo, pero ya última. Gracias sí, sí, sí. Ah, sí. otra... Yo ya me, ya me he despedido. No me voy, sigo aquí pre presentando a nuestra siguiente. Claro, claro. Presentamos a nuestra siguiente. Yo empecé como muy mono. Pues nada, os dejo aquí ya con el micrófono y con Vero, que también nos seguirá contando un poquito más. Donde me digáis. ¿A qué? Con no el tema, sabes, bueno, te la veas, verdad es que bien. esto de. <risa> de es la última con las velas y cojas. Como... <risa> no sé si. ahí? ¿eh? Claro, es más. Es el broche. A ver. Bueno, que. bien. <risa> a ver, tengo que se ve? bueno, ah, pues, ah, tu la un poco. oscura a ver si igual se si <risa> de... vea. ¿Dónde las podemos poner? Como veis, estamos en alta tecnología. ¿Led? <risa> sí, sí. Ah, bueno, evidentemente, ¿sabes? <risa> que lo mismo esto luego, pero amarillo no es es el color de la está muy además está como con las primeras hojas del otoño no está ya está, está ya está, en directo. Es directo, de ¿verdad? Si sí, sí, sí. no, estáis en streaming, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues. Pues a los que lleven 12 horas, ¿no? Un saludo. <risa> ya queda poco. Bueno, pues nada, bueno, muchas gracias ¿eh? por, por la invitación y por la iniciativa. Enhorabuena. Que bueno, que estas cosas, aunque sean, bueno, siempre en Petit Comité funciona muy bien y además en streaming seguro que, que hay mucho. Bueno, yo soy Vera, vengo en representación de NUNDO. Eh, NUNDO es una organización y en este entorno y con este título, pues creo que a lo mejor es interesante contar de dónde sale NUNDO ¿no? y qué es. Eh, yo estaba echando la cuenta hace 22 años, empecé arquitectura en, en, este, en este campus, en esta universidad de la... y bueno, eh, uno hace arquitectura, ¿no?, como se hacen las cosas que con 18, 19, 20 años, ¿no?, que no sabemos a veces muy bien por qué, pero bueno. Y, y bueno, pues coges una, una serie de capacidades, de aprendizajes, ¿no?, de experiencias y, y, bueno. Tuve la suerte de acabar la carrera cuando había mucho trabajo en España. La suerte de acabar la carrera cuando había mucho trabajo en España. Y siempre digo la suerte porque fue una experiencia... O sea, todo el trabajo del mundo, la burbuja, ta, ta, ta ¿no? Y, bueno, pues fue fantástico para en tres años darme cuenta de que no me gustaba la profesión, ¿no? Y que, que era un asco. Y que, bueno, quería cambiar, eh, bueno, pues el enfoque, ¿no? Muy perdida. Y afortunadamente, gracias a lo que has dicho antes, ¿no? En, en los sótanos de la Escuela de Arquitectura hay gente haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Tuve la, la suerte de, de caer en, en el curso de Habitabilidad Básica, de, y bueno, pues a raíz del ICHAP te hace un clic en la cabeza, ¿no? Eh, que creo que es un clic muy necesario, que ojalá hubiera ese tipo de asignaturas o de cursos en todas las universidades que hacen ese clic, ¿no? Que te cambian, o al menos te enseñan que hay otra manera, ¿no? Y, y bueno, y decidí pues hacer mi profesión de otra manera y dije, bueno, pues eh, vamos a hacer cooperación, vamos a otro sitio, no sé qué, ¿no? Lo típico, ¿no? Que cierras el estudio y te vas a hacer letrinas, ¿no? A África tu familia piensa que estás loca y, y entonces eh, bueno pues después de un año allí y lo cuenta además esto lo cuenta a nivel personal pero mucha de la gente que estamos en mundo hemos pasado ese proceso y hemos coincidido bueno pues vuelves yo siempre lo cuento después de un año en Sur Sudán en un campo de refugiados trabajando allí y viviendo y viviendo allí eh, hice escala en Doha eh, y fue un impacto, ¿no? El aeropuerto de Doha es como claro. el sitio más brillante de la Tierra. Y nada, y después de ese impacto, eh, bueno, llegas a, a Madrid y, y dices, bueno, nos sobra todo, ¿no? O sea, que, que se nos ha ido de las manos esto, eh, en realidad con mucho menos está mejor, bueno, todo ese proceso derivó en mundo ¿no? Que al final es un una manera de hacer arquitectura, ¿no? Queríamos seguir haciendo arquitectura. Creíamos de verdad que el fin de la arquitectura es mejorar la vida de la gente, no es otro. Mejorarla a través de su entorno, que es una herramienta potentísima y súper necesaria para... Y entonces, bueno, pues... Y la reflexión tan básica y tan sencilla de decir, bueno, quizá para mejorar la vida de la gente no es necesario construir más, sino muchas veces simplemente quitando cosas ya íbamos de miedo, ¿no? Y, y eso que empezó con mucho activismo, era 2011, ¿no? Estaba, había estallado la burbuja, eh, y empezó con mucho activismo un poco punky, ¿no? de esto hay que quitarlo, esto no hay que hacerlo, esto no sé qué, ¿no? más siendo arquitectos, ¿no? eh, que al principio el núcleo que inició Nundo pues éramos arquitectos, ahora afortunadamente somos muy multidisciplinares y tenemos un equipo con más gente, ¿no? pero bueno pues, pues fue un posicionamiento que sonaba raro ¿no? y eh, propusimos eh, unos modos de actuación que son no hacer, rehacer y deshacer ¿no? o sea nunca construimos sino que simplemente hacemos intervenciones quitando o reduciendo o reutilizando ¿no? entonces desde ahí así de siploncillo la verdad es que nos ha dado muchísimo juego, llevamos 10 años trabajando, ahora hemos abierto oficina técnica porque lo que era activismo se convirtió en propuesta, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y en propuesta técnica, argumentada, con números... Siempre lo contamos, pero fue un ejemplo muy bonito, ¿no? Cuando estábamos eh, urdiendo el tema de nundo. Eh, aparece el algarrobico ¿no? en el periódico y aparece que tirarlo cuesta 100 millones de euros. Entonces nos miramos y decimos cómo va a costar estos 100 millones de euros. ¿no? Entonces nos acercamos a Greenpeace, llamamos a la puerta y decimos oye mira somos arquitectos, hacemos esto y nos gustaría eh, calcular, ayudaros a calcular cuánto costaría de verdad eliminar el algarrobico. ¿no? Y entonces, claro, en Crimpis alucinaban ¿no? Decían, ¿pero sois arquitectos? ¿Sí? Pero y lo queréis tirar? Digo, pues, sí, sí. Somos arquitectos y... Y bueno, es que al final nuestro trabajo es mejorar el, el entorno, ¿no? Urbano, eh, pero natural también, y obviamente eh, tenemos argumentos para decir por qué hay que quitarlo y cómo se puede quitar, ¿no? Como técnicos. Nada, hicimos los cálculos, tal, y ahora es un informe, pues, muy serio. Además, fue un informe muy bonito porque hicimos llamamiento en redes para hacerlo. Está firmado, creo que, por más de 15 técnicos eh, de diferentes disciplinas. Algunos no los hemos conocido nunca en persona, ¿no? Gente que se ha leído, que ha aportado... O sea, un trabajo muy, muy serio, que yo creo que es otra de esas etapas que... Yo creo que es una de las cosas bonitas que está pasando ahora: que hay un activismo con gente muy formada. O sea, que, es una, que esto pasa ahora, ¿no? Y, y gracias a la crisis. ¿no? En la arquitectura, una cosa muy bonita que pasó es que, como hubo mucha crisis, había mucha gente educada para trabajar mucho y sin curro. Entonces, pensando en la ciudad, ¿no? Y, y bueno, las épocas de crisis siempre generan eh, oportunidad de reflexión, ¿no? Eh, porque si no hubiera sido hacer, hacer, hacer, hacer, que es para lo que se nos educa a nosotros en esta escuela, ¿no? Eh, hacer, construir, construir, hacer. Y dijimos, espera, es que a lo mejor antes de ver cómo se hace, pues hay que preguntarse si hay que hacerlo o no, ¿no? Y, y establecer los criterios de qué hay que hacer y de por qué, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues estamos trabajando en diferentes cosas. Hemos hecho, pues, ya os digo, desde desde activismo, bueno, presentarnos a concursos donde construcción del puerto, de no sé qué. Y entonces digo, no, esto no hay que hacerlo por esto, por esto, por... Y a veces ganamos, que es una cosa muy graciosa, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que las cosas están cambiando. Sí, que ya Están ardiendo. Y sería un gran final, ¿eh? Para el streaming. Una quemada a lo bonzo. Y... No, no, es el, no tengo el día hoy para esto. Eh, y bueno, y ¿qué, ¿qué intentamos hacer? Eh, metodologías, metodología de estrategia, intentamos desarrollar planes urbanos para trabajar en una situación de incertidumbre, ¿no? y esto ha cambiado también mucho. ¿no? La, siempre lo contamos, las ciudades antes pues los hacía un señor, o dos, <ríe> o tres o cuatro, si entraban los inversores ¿no? en un despacho y había un, un tipo, un ¿no? tipo que dibujaba una ciudad, ¿no? Y así de absurdo. Sí, sí, un, un señor, un señor urbanista, arquitecto, así de absurdo, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente con esta atomización que está ahora sucediendo a todos los niveles, ¿no? Pues, pues la ciudad, obviamente, es, nosotros la entendemos como como una adición de capas, ¿no? De sistemas que van sumándose y hacemos la comparativa también como con los procesos creativos, ¿no? O sea, tú para, para hacer algo, no siempre hay un momento inicial de volcado, de superposición, de, de suma, ¿no? pero luego es muy necesario ese proceso de resta y de, y de definición y de elección y de renuncia a algunas cosas, ¿no? para decir por dónde vamos a por dónde vamos a seguir, ¿no? y las ciudades ahora, pues, suma, funcionan por adición, pero casi nadie quita, ¿no? o sea, parece que es, que es una cosa que no se puede hacer, ¿no? y bueno, y es adición de publicidad, y es de ruido, y es de iluminación. Y es de, de materiales, y es de abandono de cosas, y es de... ¿no? O sea, planteamos cosas tan tontorronas y tan absurdas como decir, ¿qué pasaría si mañana no se construyera nada más? Imaginaros que se prohíbe construir nada más, ¿no? Yo estoy segurísima de que nos apañaríamos con lo que tenemos, de que... ...tomarían nuevos valores las cosas... ...de que las miraríamos y las cuidaríamos de otra manera... ...no es tan importante del cuidado... ¿no? ...y del feminismo ¿no? que hablabas antes... ...al final tenemos una cultura de usar y tirar... De, ...en todos los sentidos... ...y en arquitectura y en ciudad también... ...lo cual es un poco drama... ...porque construir cosas cuesta mucho... ¿no? ...y consume mucho... ...y bueno pues en ese sentido yo creo que... ...que sí que están cambiando las cosas... ...y cada vez hay más ojos... ...mirando cómo como se ve Me alumbra así desde abajo, que es una cosa que le da como mucho... Bueno, pero así se ve un poco. Ya, pero así, ¿en serio? No lo sé, que no se ve nada. No, sí, es por ti, ¿eh? Es por ti. Es por ti, mira, ¿puedo hacer así, a lo mejor? ¿Puedo hacer así, tú crees? Ostras. ¿Dónde tiene la luz? Creo que está en muy bien, fenomenal. Yo me veo estupenda. Me veo, <risa> veo iluminada. Te, brilla, te, te brillan los ojos. ¿eh? Así, ¿no? De... Y, y bueno, pues en eso eso es lo que hacemos. Hacemos docencia, hacemos seguimos haciendo cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Casi muchos miembros del equipo bueno, combinamos la actividad en mundo con, con un trabajo profesional en, en terreno y en otros países, lo cual yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Porque luego está siempre esa pregunta de, de no hay que construir nada más. Y dicen, ya, pero ¿y en África? Y dicen, hombre, pues claro, sí, o sea, hay, <risa> hay mucha, hay todavía una población enorme de gente que no tiene acceso al saneamiento, que no, o sea, hay que construir muchas cosas que hacen falta. La cosa es cómo se hacen, ¿no? Trabajamos también criterios de mínima intervención, o sea, hacemos el ejercicio de decir qué sería lo mínimo que se habría que construir para solucionar este problema, ¿no? O sea, que es una, es una cosa que también en arquitectura es muy extraña, ¿no? eh, Además, eh, hay una cosa muy paradójica, ¿no? Para, que es un ejemplo bonito de cómo el, todo el, hay que dinamitar todo el sistema porque si no esto no va a funcionar nunca. Pero, por ejemplo, los arquitectos, los honorarios de, de los arquitectos eh, tienen que ver directamente con los metros cuadrados que construyen. O sea, van a porcentaje. Entonces, claro, ya la, pro, la profesión contradecir, decir, no, voy a hacerte lo mínimo que necesites. Si podemos no construir, mejor. Tienes como que cambiar todo el sistema de baremos de honorarios, por ejemplo. Es, una, es un ejemplo muy tonto, pero es muy divertido. ¿no? Y. Mmm, y bueno, no sé, y en este tipo de cosas estamos. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta aquí para ver más interesante que, que, que siga yo aquí. Bueno, no, no sé cómo enlazar en en lo que nos cuenta lo que nos has contado tú, ¿no? Por eso ya te he dicho antes lo de los ladrillos, ¿no? Porque digo, si no construyes, pues. Eh... Aceptado, ¿no? de los contaminantes de, de... Sí, bueno, está, estaba antes portadoras. hablando de eso de las fuentes de emisiones de contaminantes y una de ellas era también la fabricación de, de ladrillos. Total, del tema de la India, de bueno, de cómo cómo se fabrican todos esos materiales de construcción, el impacto que tiene la, la propia fabricación, ¿no? sí, sí, que es verdad que enlaza mucho con lo que estás diciendo sí. tú, de minimizar la producción y minimizar, minimizar la construcción la sí. esos impactos ambientales los residuos de construcción yo creo que son vamos ganan por goleada ¿no? Lo, las producciones de materiales de construcción también no o sea, en cuanto a huella en cuanto a consumo energético o sea es una disciplina y es que, que consume muchísimo y que se puede cambiar mucho hay una cosa que a nosotros nos pone especialmente nervioso no que, que es además una cosa que siempre proponemos que si escribes arquitectura del futuro en Google no Salen unos cacharrazos eh, absurdos, ¿no? Una, unas cosas, unas horteradas así, unos fuegos artificiales ¿no? de cacharros, de gente que dice que, bueno, que al final en realidad lo que están haciendo es, bueno, intentar replicar los cómics de los 70, ¿no? Pero del futuro, ¿del futuro de quién, sabes? De... O sea, son como cosas de mentira, con mucho verde, ¿no? Lo de, no, la fachada verde, la cubierta verde, dices, ya, o sea, es, es puro maquillaje en realidad, ¿no? O sea, que hay una arquitectura de verdad sostenible, sin huella y que no tiene nada que ver con ese cacharrazo, ¿no? Y, o sea, al final, eh, no, pues es un vidrio que no evite, bueno, no la continua la, la continua confusión entre eficiencia sostenibilidad ¿no? que está ahí siempre en arquitectura es, es letal no los materiales no el vidrio que además eh, limpia el aire y además no sé qué y además y dices bueno qué estamos inventando un árbol a qué precio o sea qué estamos haciendo no o sea es tan absurdo como eso eh, pon un árbol delante de la ventana y ya tienes sombra, no hace falta que sea un vidrio que se opaliza con la entrada de la luz en diagonal, ¿sabes? Y bueno, yo creo que en nuestra disciplina, desde luego, hablo de urbanismo y de arquitectura sobre todo, pero queda mucho por hacer y es una oportunidad enorme y están cambiando mucho las cosas también, yo creo, eh, a fuerza de, de necesidad, pero bueno... Bueno, están cambiando a nivel conceptual, a no nivel práctico todavía ni una miajita, yo creo que, y en este país menos. Pero... Uno de los retos que tenemos ahora con la transición energética y las nuevas leyes, ¿no? de la transición energética que vamos a hacer, hay muchas propuestas o algunas propuestas que hablan de que una de las, de las intervenciones principales sería hacer una rehabilitación de vivienda, o sea, una de las intervenciones que tendría mayor impacto desde el punto de vista de consumo energético, pero sobre todo para mejorar, ¿no? La eficiencia del conjunto sería hacer un plan de, de rehabilitación energética en viviendas ya construidas, ¿no? O sea, creo que es una cosa... Con que las ocupemos ya, ya salimos ganando. Ya con eso, que no construyan más, ya ocupemos las que tenemos vacías, o sea, infraestructuras abandonadas, eh, bueno, todo el tipo de energético, pero vamos, que sí, sí, es que... O sea, yo, yo creo que además eso, desde, o sea, desde la intervención arquitectónica, o sea, además de construcción de rehabilitación, pero además también reduciría muchas desigualdades en las ciudades porque hay las viviendas digamos menos eficientes, más antiguas, con mayores problemas muchas veces están en según qué barrios, en según qué barrio, según, Yo creo que hay ahí hay Mí me parece, es un me parece, temazo, de todo sí, lo que sí. De, de rehabilitación. Sí, además el tema de la rehabilitación, nosotros, o sea, para nosotros en realidad todo lo que empieza por re es como la última opción. Empezamos siempre desde el no, desde el no. porque si dices no de arranque, además es muy bonito en muchos, en muchos concursos de arquitectura arrancar de y si no lo hacemos, ¿qué pasaría? Eh, cambia la solución que das, claro, o sea, es que cambia, enseguida en te cambia toda la perspectiva, pero bueno, cuando entras en la RRR, una cosa que pasa, que tiene que ver con lo de los cuidados y tal, y es que hemos perdido los oficios también, o sea, es más caro cambiar una viga de madera que tirar el forjante y construirlo en metálica, ¿no? Con lo cual, no por nada, no es más caro, lo que pasa es que hay muy poca gente que sepa hacerlo de la madera, eh, los materiales son más difíciles de conseguir, no sé qué, o sea, al final hemos roto un sistema de mantenimiento de nuestras ciudades y nuestras casas y, y, y o sea, es lo del empedrado de Madrid, ¿no? O sea... No sé si habéis pasado por Chueca, por todo lo que está en Pedra hace poco, que ya tiene todo, está todo hecho una mierda, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, todo Portugal que está hecho con un pavimento de piedra chiquinina y no hay una levantada. Y dices, hombre, ¿y nosotros ponemos unos cacharracos así y en dos meses ya están todas las calles con, con baches? O sea, que hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso es sostenibilidad. O sea, no es... Entonces, bueno, que... pero eso tiene que ver con lo de que nos guste lo nuevo, ¿no?, lo de usar y tirar, ¿no? o sea, esta cosa de nuevo rico, ¿no?, de que todo el metro de Madrid tiene que estar de chapa de colores, eh, bueno, pues para que parezca nuevo, ¿no?, cuando tienes la línea de Bilbao, que tenía unos adoquines que estaban bastante dignos, o no sea, sé, yo no sé, pues todo eso, ¿no?, te cargas todos los oficios, te cargas el mantenimiento, te cargas la cultura del cuidado por tu ciudad y por tus sitios, y bueno, pero todo brilla, ¿no? Como en Doha, y entonces has triunfado en la vida. Entonces, bueno, pues creo que es un... Hola. Hola. Buenas. No sé, tenéis alguna...? No sé, man. Dios. Yo voy a apagar las velas porque me haces... <risas> <respirando. risa> <ríe> Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto resuena todo lo que dices, ¿no? desde la arquitectura a toda la manera de entender el mundo? ¿no? Sí, y la vida, ¿no? sí. sí, el tema de los objetos ¿no? lo tenemos muy estudiado también, vamos, nos divertimos mucho, en realidad en un mundo, a mí me encanta decir que en realidad hacemos lo que nos apetece, ¿no? que, que es todo un orgullo, y entonces hacemos cosas como analizar bueno, pues, la cantidad de producción de objetos, ¿no? de, de ciertos objetos, o la cantidad de y es todo un, un sinsentido, ¿no? De, en todas las escalas, ¿no? En el diseño, o sea, las tiendas estas, que yo siempre digo que si ardieran todas no perdíamos nada. Seguro que viene a la cabeza, ¿no? O sea, cuántas cantidades chorradas necesitamos poder comprar, porque no sé cuál es el otro uso, ¿no? De todas esas... Siempre hablamos, ¿no? Que, nos, que estamos con el autocaz en la cabeza, ¿no? Que si nos dejaran no pagar capas, vamos, yo tengo claro... Y además, en nuestro discurso, si os pregunto qué cosas eliminaríais de la ciudad así, seguro que ya se os ocurren varias. ¿no? varias desde, nosotros tenemos como catalogados desde edificios ilegales, urbanismos insostenibles, barreras, construcciones contra la humanidad. ¿no? Que, o sea, las tenemos desde las más utópicas a las más prácticas, desde quitar la publicidad en, en la estación de Atocha, que lo hemos hecho con un contrato de ADIF. Nos ha contratado para analizar qué sobra de la estación histórica, para ponerla en valor hasta bueno, la más utópica que a mí, a mí me gusta mucho, ¿no? Las barreras anti mendigo de la ciudad, ¿no? Desde los reposabrazos de los bancos hasta los muros, ¿no? Estos que son tan medievales, ¿no? Estos que seguimos construyendo como si, ¿no? De estos muros de piedra que separan países. Entonces, bueno, hay tantas cosas que eliminar, hay tantas cosas que si las quitásemos todo iría mejor, que bueno, a nosotros nos parece una vía de trabajo y te aseguro que que desde nuestra obsesión, yo voy por la calle y, y veo, veo que hay mucho por hacer, entonces, por, <risa> veo, deshacer, <¿no>? por deshacer, <risa> por deshacer <risa> tal <risa> cual, tal cual. Mucho sí, Bueno, en temas de accesibilidad, ¿no? una de las cosas que hacemos, gracias, son planes de accesibilidad, claro. Te dicen, no, pero ponemos, ponemos, dicen, no, sí, mira, hemos, hicimos un trabajo muy bonito en el Ayuntamiento de León de, de accesibilidad cognitiva, ¿no? O sea, y al final ahí sí que era quitar cosas, o sea, tenían todas las paredes llenas, cartelería, no sé qué, de gente que había ido llegando. Esto también ¿no? es un, un problema estructural, ¿no? Que llega uno y hace una ñapa, llega otro y no hay una estrategia, no, no hay un camino, no hay un, no hay un objetivo común, sino que cada uno que llega da un codazo al de al lado y hace su ñapa, ¿no? Y esto, eh, claro, cognitivamente en un, en un edificio era era un caos, ¿no? Y con quitar las posters y cambiar las flechas y poner luz <ríe> en algún punto ya quedaba resuelto, ¿no? Tampoco había más. Así que bueno. <ríe> no sé si me ido mucho del tema, Matilde. <ríe> Yo me, me preguntaba ahora como, o sea, que diciendo al final, como lo de quitar muchas cosas, ¿no? Y quitar las barreras y quitar las fronteras, ¿no? y que igual las fronteras físicas, que siempre son más fáciles de quitar, que las fronteras ah, bueno, claro, ¿no? que es lo claro, que intentamos claro. hacer, yo creo, con esta acción. Total. Sí, lo físico es lo fácil, Porque la sí. verdad. <risa> lo que pasa es que tiene mucha potencia quitar lo físico, o sea, es más visual que lo, que lo mental. O sea, yo creo que, que eliminar lo físico a veces es, es una herramienta para cambiar la, las barreras mentales. ¿no? De hecho, es muy difícil tirar cosas. Bueno, a no ser que sean patrimoniales, que las tiran así, sin que te enteres. Pero, pero parece que quitar el Rubico es imposible, ¿no? Y, sin embargo, nuestra esperanza es que es verdad que, que quitar algo tiene mucho más impacto que hacerlo, ¿no? muchas veces. Entonces, bueno, eh, aunque tiremos uno, nos vale. Estamos en ello el obelisco de Calatrava, de Plaza Castilla, no sé, tenemos muchos sitios que, que podríamos quitar así muy <ríe> fácilmente. Toda, toda la porquería del Paseo del Prado, ¿no? que un sitio que quieren que sea patrimonio de la humanidad ¿no? y, que, y que sea sostenible y que no sé qué, y de repente llegas y está hecho pues, un tenderete ¿no? con una noria eléctrica, y, o sea, no sé, sea, hay como... Y perdonad porque pongo ejemplos como muy de... De Madrid, ¿no? Y de muy. Pero bueno, eh, Plaza de España, ¿no? Un proyecto que se podía hacer. que hay que arreglar en Plaza de España? Pues quitar los coches del Paseo de Bailén. Es lo único que en las bases estaba prohibido hacer. Estaba prohibido en las bases. Eh, se, o sea, se podía hacer cualquier cosa para arreglar Plaza de España, pero había que dejar el, el túnel de los coches. Es lo que estropea la conexión natural con el Paseo de, con el Palacio de Oriente y con. El... Pero, ¿qué proyecto ganó? El que más verde tenía en el, fotomo en el fotomontaje. Sí. Vamos, casi yo me atrevería a decir que era... Entonces, bueno, pues seguimos mintiendo con las imágenes, no, imágenes muy verdes para vender cosas que en realidad eh, de verdad es sostenible hacer una intervención de levantar una cosa dos años y gastarte una millonada para... Hacer un jardín que es mentira, que esos árboles no se pueden plantar porque debajo hay un aparcamiento, <ríe> ese porte... Bueno, eh, no sé. Muchas gracias. <ríe> <ríe> <ríe> ah. <ríe> Recapitular todo esto... <ríe> Creo que he hecho... A ver... Pues que me hecho un. Ay, ah, es que es una pincita. Pero se ha soltado. No ¿Lo No, no, no, tú tú no, tú no tú sé. Tú no, supongo tú tú. que iba enganchado. No, a la no, que lo que pasa es que ya no veo ¿no? Así, iba así. No, no trae, no. Eh. Nosotros desde... Desde las llevamos sí, sí. las nueve, ha sí. El pobre creo que se ha escapado la Para Cinco, no sé, Cinco minutos o así. ¿He ido como tres horas así? O Nunca ha hecho más ilusiones la ¿no? <risa> no, en verdad... Bueno, voy a cerrar <risa> ya que estoy aquí. Eh, y resumiendo un poco todo lo que hemos hablado. Hemos, hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de justicia climática. Hemos hablado de a, la gente a la que le afecta más la, el cambio climático ahora mismo. Y, y cómo nos afecta también a, a nosotros aquí en un, en un país en el que, en el que vivimos bastante, bastante bien y bastante a gusto comparado a la gente de la que nos aprovechamos los recursos hemos hablado también de de que pues nadie es un demonio ni nadie es un héroe, todos al final y al cabo somos personas y que todos tenemos nuestras opiniones, experiencias y y que nos, nuestras acciones también pues, las hacemos la, lo mejor que podemos o, o según las situaciones y realidades que, que tenemos. Y eso lleva a cabo a que siempre es mucho mejor encontrar un punto en común para poder llevar a soluciones que, que lleven nuestra sociedad a un mejor objetivo que, que el discutir por yo tengo razón o tú tienes razón y acabar sin llegar a, ningún, a ninguna solución, solamente chocando cabezas en muros ajenos y, y no consiguiendo nada. Hemos hablado también de ecofeminismo, de transición energética de mujeres y, y de todo lo que ello Conlleva de todo lo que, que, lo que hay que hacer, lo, el largo camino y, y los modelos económicos y energéticos que se nos plantean y, y el valor que hay que tener para enfrentar todo eso y, y salir del espacio personal y de confort que tenemos para poder investigar cada vez más en soluciones que, que puedan ayudarnos a... a a mejorar a, como sociedad. Y también hemos, hemos hablado todo tipo de personas, ha habido gente aquí que, ha sido, que es docente, investigadora, estudiantes como yo, hemos hablado también, ha habido activistas, ha habido gente de toda clase, de gente que, que ha estado trabajando hoy también, que ha venido aquí a, a contar su historia que también tiene sus estudios y sus preocupaciones y su vida personal y que ha venido aquí también a aprender, a, a contar todo lo que le preocupa sobre la crisis climática y, y que, como decía mi compañera antes, que las crisis al final nos llevan a reflexionar más y reflexionando al final lo que conseguimos como resumen final es que todos hemos tenido más o menos la idea de que lo que queremos es que no nos controlen ningún sistema económico ni ningún interés material, sino que seamos capaces de decidir por nosotros mismos y que busquemos desde nuestro interior la felicidad también pensando en, en los demás y asumiendo esa interdependencia que tenemos entre nosotros y que no vivimos solos en el mundo. Así que yo creo que con esto Vamos a es no, mejor. <ríe> <ríe> <ríe> ah, claro, sí, sí, sí. Que lo, que lo y eso, pues, muchas gracias por venir y que a mí me ha encantado. Yo he aprendido <ríe> muchísimo y se me ha pasado volando por muchas horas que fueran. Te vemos Así que... En la manifestación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah, eso, mañana, es que se ha dicho, se ha dicho en cada, en cada charla, sí, sí, mañana a las seis en la tocha que, que hay manifestación por el clima y que tenemos que ir sí o sí, o sea, no es una opción casi. Y también recordar la huelga de consumo, que, que es algo importante también y que podemos participar todos. Y eso, muchas gracias. Ya, sí que... Me las Oye, pues vamos apagando las velas una a una y ya se queda como muy simbólico.